No podría haber sido de otra manera. Las cosas son como son. Se hace lo mejor que se puede. Se elige y se avienta una moneda al aire. Hubo amor. Hay amor. Habrá amor. Casa vacía. Casa llena. La casa. Olvido. Polvo. Nada. La valentía de no elegir. La valentía de arriesgarse. Marabunta Colectivo, que es la agrupación que, en la cual formo parte, es una agrupación relativamente joven aquí en el Estado, eh, que se forma pues, en base a la necesidad de tres bueno, dos compañeras y, y yo de pues, gestar un, un nuevo grupo y de traer otras ideas de, de afrontar el teatro y de presentar el teatro aquí en el Estado, y es lo que estamos procurando. De, de hecho, pues, este que es nuestro primer trabajo interno, por así decirlo, eh, porque es un texto de Roxana Carvajal que escribe pues, para nosotros porque en la búsqueda de un texto eh, que, que hablara lo que, lo que queríamos decir no lo encontrábamos, entonces ella nos presentó una idea empezamos a trabajar, la dirección fue colectiva entonces el proceso fue muy especial porque no tuvimos un director al uso no hubo alguien que nos estuviera diciendo cómo y para dónde sino entre los tres fuimos formulando lo que terminó siendo Mariposas Posadas en el Polvo. Esta obra, Mariposas, de la que quiero hablarles, es una obra que nace no por, digamos, no una cuestión que, que yo quisiera, la voy a escribir, ¿no? Quiero escribir, nace más bien por una necesidad de, también de que necesitamos dramaturgia y no existe, ¿no? Entonces... Los textos que yo quería abordar sobre la escena, no los encontraba, porque yo quiero hablar de lo que sucede en Chiapas, de las situaciones que pasan en Chiapas, en los pueblos de Chiapas, y, y no tanto de Chiapas, sino del sur, ¿no? de México, que es en donde vivo, es, donde, es en donde yo he crecido, y de eso quiero hablar, sobre la escena. Entonces... Mi texto nace de esa necesidad, ¿no? de, de la necesidad de poder darle voz a, a todas esas personas que, que, pues, viven aquí en el Estado, ¿no? y, y, que, y que son historias que, que quizás ya, ya han sido contadas, pero, pues, creo que es importante también nosotros sacarla ¿no? desde nuestra propia perspectiva. Roxana Carvajal, que es la dramaturga de mariposas posadas en el polvo, llegó con, con su texto, nos, nos pidió leerlo y a todos nos significó muchísimo, desde la poética, a mí me recordó muchísimo a, a Carlos Olmos, al el estilo, el estilo de Elena Garro. Entonces todo eso eh, nos nos llevó a una posibilidad de hacer el montaje de, de esta obra. Y bueno, pues ya cuando Rox llega y manifiesta su, las posibilidades de poder participar en Epegra y la gana, pues ahí empezamos como este proceso más intenso para poder eh, pues crear mariposas posadas en el polvo. Al principio hablábamos de que todo tuviera un estilo muy onírico. Eh, pero que también todo estuviera muy, muy arraigado de aquellas historias personales o familiares que pudiéramos reconocer en cada personaje y fue muy significativo porque cada uno de nosotros empezó a ser estos análisis de los personajes y de texto y empezó a ver imágenes en pues, sus propias familias ¿no? eso es también súper interesante cuando el actor y la actriz se identifican para la creación y esa, eh, esa identificación la logran, este, pues, la logran encarnar y cuando lo llevas en escena eh, lo más gratificante es cuando el público te dice me identifiqué o escuchas a alguien decir me recordó esto eh, a reflexionar ¿no? también este, los procesos que muchas veces eh, pasan en estas familias que son dolorosos, pero que lo identifican y es a través de, del arte. Aquí por lo menos se acostumbra a poner altares. Se pone la foto del cliente y de vez en cuando se habla con ella. Se le pone unas flores y se hace el favor de encender una veladora. Debe quererte mucho quien lo hace. O Me gustaría más bien hablar sobre mi proceso como creadora. Creo que a pesar de que ha sido empírico en un principio, porque me arrojé sin saber a lo que iba, eh, creo que a lo largo de mi camino me, me he encontrado con gente que, que me ha ayudado, que me ha enseñado. Y en ese sentido, creo que he sido como muy afortunada. No, ha sido como un camino que me encontré, que exploré y que mucha gente me cobijó en su momento. Y bueno, así ha pasado el tiempo, ¿no? Pero tuve que arrojarme a hacerlo, ¿no? No sentí, eh, dejé el miedo porque creo que esa es una de las cosas que, que te frenan. ¿Quieres hacerlo? ¿Ves teatro y dices yo quiero hacer eso? Hazlo. No, no no te quedes con la limitante de es que nunca lo he hecho, es que lo tienes que empezar a hacer probarlo para que puedas entrar a ese mundo y ya una vez que estás adentro creo que es pues es cuestión de disciplina y mantenerse prepararse eh, y buscar ese camino ¿no? eh, pero creo que el arrojo es importantísimo en, en el teatro. Un reto bastante importante en la ciudad, en el estado y creo que en el país es que no siempre vas a llegar a un foro profesional como el teatro de la ciudad a trabajar sobre los grandes licos, o las grandes luces, con la gran consola. A veces vas a llegar a un foro pequeño en alguna calle de la ciudad y vas a trabajar con una consola que trabaja con luces convencionales, el foco de tu casa, por ejemplo, y vas a tener que atenerte a trabajar con estas cosas que no están mal, simplemente es acostumbrarte a trabajar con todas las herramientas que están disponibles. Y esto es un reto porque en cada presentación, en cada montaje que vamos a realizar en un nuevo espacio, tenemos que rediseñar la iluminación, tenemos que volver a marcar los trazos, tenemos que ver que los focos funcionen de manera correcta con el actor, buscar cómo colorear, uno se las arregla coloreando con celofanes, de repente si hay pares LED, utilizábamos las luces para color, LED para colorear, pero esto es un reto, no sé si grande, pero sí curioso. Todo el tiempo tienes que estarte adaptando al ambiente en el cual vas a trabajar. Creo que cada diseñador de luces, creo que cada trabajador de iluminación de la escena tiene mucho de su propio esquema para trabajar. Yo me he ido desarrollando sobre estos elementos de poder discutir con mis compañeros, y poder aportarles a la trama. En el camino nos podemos encontrar con las cosas, nos podemos encontrar con otros trabajos de iluminación distintos. Pero el proceso creativo para trabajar en mariposas posadas en el polvo es mucho de basarte en el texto, considero yo, de basarte en lo que están planteando en la escena y sobre eso intentar, intentar darle un significado a la luz, más a la escena al lugar y poder colorear con luces e iluminar. Siento que ese ha sido mi proceso para mariposas posadas en el pueblo. Como bien sabemos, aquí en Chiapas no existe una escuela que forme actores, actrices, este, entonces nos hemos dado la tarea de, de formarnos mediante talleres este, y en las tablas, ¿no? haciendo representaciones y adquiriendo conocimiento, viajando y compartiendo con demás personas que se dedican a, a esto mismo. Mantenemos y tratamos de mantener eh, esta, estas ganas por seguir compartiendo el arte, por seguir compartiendo el teatro. Y esto no sería posible si la gente no asiste a, a, a ver cada una de las representaciones, más allá de si son buenas, mejores, excelentes, malas, lo que sea. Eh, el apoyo, la cuestión aquí es seguir creando, seguir produciendo, seguir mostrando, seguir intentando, ¿no? Entonces, este... Más que nada, yo creo que el teatro en Chiapas sí ha tenido un avance, pero la pandemia nos atropelló muy duro al gremio en general. Y eh, Yo creo que va de poco a poco levantándose, ¿no? nos vamos levantando muy, muy poco a poco. En Chiapas eh, creo que hay un infortunio, digámoslo así, en el teatro. ¿no? no hay escuelas de arte cénico y eso propicia que nosotros tengamos que buscar maneras de cómo aprender o de cómo mantenernos en la escena, creando, haciendo cosas. Eh, por fortuna, creo también que ahora con todo esto de la pandemia se han abierto otras posibilidades, eh, a mí me ha tocado poder tomar talleres eh, desde otras latitudes con grandes maestros por esta cuestión de la virtualidad y eso me parece pues bastante interesante ¿no? son cosas que no se habían descubierto y que creo que eso nos ayuda muchísimo aquí en el estado de Chiapas como creadores porque no hay otras maneras de aprender de seguir aprendiendo ¿no? eh, creo yo que lo que sí le eh, falta un poquito en eh para nosotros los creadores, es estas cuestiones de acercar el teatro a las infancias y a los adolescentes, porque justo me, me, me, me preguntaron eh, cómo inicia mi necesidad de hacer teatro, pues bueno, fue cuando estaba eh, adolescente y vi lo que era el, el teatro escolar y a partir de eso quise hacer, eh, quise hacer teatro, quise descubrir que el teatro, que era eso que se me estaba presentando y me parecía tan sorprendente, tan místico y que yo quería estar ahí, ¿no? Cuando era una chica bastante ignorante en cuestiones de literatura, de todas esas cosas artísticas porque pues mis accesos no, no eran eh, los más idóneos para estar eh, metida en las áreas de, de, de las humanidades o sociales, por ejemplo. Entonces, empezaba como a recordar eh, que en otras pláticas con otros creadores y otras creadoras, creadoras, perdón, a muchos de ellos de nuestra generación eh, lo que les movió fue esto, ¿no? el teatro escolar. Para quienes están interesados en acercarse al teatro, a las artes escénicas, vayan, en primer instancia vayan y consuman teatro, porque creo que esa es la primera puerta que hay que pasar. Y hay muchas agrupaciones en el estado a las cuales se pueden acercar, ¿no? Y, y yo creo que todas tienen como la disposición para, para agruparlos y darles como entrada. Y también creo que es muy importante arrojarse. Yo recuerdo, me recuerdo como una joven que tenía una búsqueda muy profunda eh, hace muchos años y cuando encontré el espacio en el teatro me sentí bien, me sentí muy feliz. Envejecimos juntos y tampoco sirvió de nada. Ahora sé que a los ojos de muchos fui cobarde porque para amar se requiere coraje y paciencia. Es lo único que le respeto a la gente que ama. No es como nos dijeron que sería no es como nos dijeron que tenía que ser Paredes etéreas, escaleras cuesta arriba y escaleras que bajan al silencio ¿Por qué no nos avisaron que todo terminaba aquí? Aunque las voces que salen de estos muros dicen lo contrario a sentirse muerto Tampoco fue el tiempo, tampoco que se desvaneció Un día regresaremos en forma de mariposas negras y nos posaremos en el polvo Ahora solo vuelo y me detengo donde puedo, porque la aquí ya no es más, porque la hora ya no existe. Y no quedó nada más en esta casa que una historia mal contada.